Eh, hola, tengo una pregunta. Me acuerdo que cuando estaba en el liceo, habíamos, nos, había, no, no en el liceo, como en séptimo básico, nos habían enseñado esta canción en Chile, uh, donde dividían a la clase, uh, creo que nuestro, el curso en que estábamos, todo de séptimo básico, en como ocho grupos, cuatro grupos, no me acuerdo muy bien, pero en partes cada parte cantaba algo diferente y uh, se cantaba una parte, después la, la, esa parte, ese grupo seguía repitiendo la misma cosa, otro grupo cantaba otra parte y seguía repitiendo y se formaba una armonía espectacular y, y, y creo que cada parte era como de un animal entonces me acuerdo de las melodías de algunas partes pero no me acuerdo, letra cómo se llama la canción, así que no sé cómo buscarlo lo traté de buscar en un app entonces, a ver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 Después otra parte sigue Después, otra parte... Me acuerdo que pam con pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam y seguíamos agregando partes más bajas. No me acuerdo las otras partes. Y cada letra, porque tenía letra esta, esta, esta canción, cada parte tenía su propia letra. Y creo que cada letra era como que, por ejemplo, los... Algún animal que hace sonido, por ejemplo los cisnes Entonces como que Los cisnes cantan pam, pam, pam, pam, pam. Entonces cada grupo describe el sonido que hace un animal Creo que era algo así, un sonido que hace un animal uh, Eso es lo, todo lo que me acuerdo Si alguien, si alguien sabe que se, cómo se llama esta canción Voy a decir que así puedo buscar pauta para, para ver si... Habían como cuatro o ocho partes en total, o seis, no sé.